¿Quién será? Mírala, una amiga sin paz. Y su nombre no olvidarás. Perpera. Las señales veloz. Que chiquilla tan atroz. Vive en sueños de color. Igual te esperan, tienes que conocerla. ¡No! Peperan, te no la puedes alcanzar. Chicas sin igual te esperan. De emoción gritarán, pepera. ¡Ay, espalga la vista! Huelguista de hambre moderno, el agua cuenta. Mantequilla de maní, pirámide. Mantequilla de maní, pirámide, pirámide. Una tanda más para la venta del Iberen a la familia de Willy. Y... ¡Ups! ¡Día de reciclado! ¡Jenny, mira mi camiseta! ¡Recicla oveja! La uso mi lata. en honor de nuestra reunión de ambientalistas de esta noche. Pero, no es tan fácil pensar que los recicladores están bien y los que no reciclan están mal. No puedes decirle a la gente que bese tu lata de ese modo. Tal vez deberías cambiarte. Tía Jenny, no te ofendas, pero lo que uso depende de mí. Ni siquiera mi madre me dice. Cámbiate lo... ya, Pepi. Oh. Oh. Una mujer atrapa a una mofeta. La mofeta que cayó en la trampa mortal que era de mi mantequilla vive para apestar de nuevo. Y como... Oh, pero otras en el país no han tenido tanta suerte. El diseño del frasco permite que las mofetas metan la cabeza en los envases desechados. Cuando tratan de sacarla, la piel se atasca en la boca del frasco y la pobre apestosa camina ciega. Para caer en las garras de los depredadores o recolectores. Como Vigilantes de la Vida Salvaje de Hazelnut, tenemos el deber de detener esta abominación manicera y convencer a Pirámide de rediseñar sus frascos. ¡Tiene razón! Sí, ¡Es cierto! ¡Pongámosle un alto a la Pirámide! ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? No podemos condenar al público. Tenemos que informarlo primero. No entiendo por qué no podemos hacer algo más drástico. Los activistas están capturando no la imaginación no del mundo. Démosles entonces no lo que quieren. Esa es una magnífica idea. Ya, no ¿Ah? estás despedido. Esta ¡Oh! compañía, esta compañía pirámide, dice que solo quiere vender un poco de mantequilla de maní. Déjenme decirles algo, lo que están vendiendo está matando a las mofetas, la pirámide apesta, no las mofetas La pirámide apesta, no las mofetas, la pirámide apesta, no las mofetas, la apesta, no las mofetas. Está bien, está bien, me equivoqué, las mofetas importan ah, Queremos convencer a la compañía de cambiar sus políticas y queremos que la gente nos apoye Queremos hacer amigos, no guerra. Pero Jenny, mantequilla de maní pirámide es mala y hay que destruirla. Espera, no es mala y no debe ser destruida. No todo es blanco y negro. Míralo de este modo. Robar galletas de perro está mal. No robar galletas de perro está bien. Pero imagina que el perro estaba muriendo de hambre y no tenía dinero. Entonces, robar la galleta sería un poco malo, pero también un poco bueno. Y así es como son todas las cosas, grises, como yo. ¿Por qué no concentras toda esa energía en llenar y sellar sobres? El envío está listo. Oh, 14 días seguidos! ¿Cómo está tu lengua? Bien. Gracias a los ambientalistas, todos en Hazelnut se enteraron de que las nofetas metían la cabeza en los frascos de mantequilla de maní Pirámide. Esta noche, un cambio, la Corporación Pirámide ha introducido un nuevo recipiente con elástico seguro que permite a las nofetas entrar y salir sin dañarse. Un final feliz para las apestosas abandijas bicolores y... Pero la pesadilla para las ardillas apenas comienza Los expertos dicen que el nuevo frasco flexible permite que las cabezas de las ardillas se atasquen Lo mantendremos informado conforme se desarrolle la historia Small Wonder dominaba el aire Fue presentada la pasta dental en gel y un gato amante de la lasaña odiaba los lunes A continuación les presentaremos la línea del tiempo Al Rey Tut lo enloquece la mantequilla de maní Mantequilla de maní pirámide Es nueva, mejorada y ahora viene con fecha de caducidad ¡Ahora! ¡Sardillas! ¡Yo! Uh, reunión de ambientalistas... ¿Dónde está Jenny? Envolviéndose en eucalipto para evitar el olor a mofeta. Debe bañarse en jugo de tomate, pero no pudo encontrarlo. ¿Oyeron de las ardillas? Oh, oí lo de las ardillas. Queridos ambientalistas, Pirámide nos ha golpeado en el rostro y nos ha llamado tontos. Es hora de llevar a cabo una acción dura. ¿Quién está conmigo? Pero Jenny dice que debemos tener cuidado. ¿Cuidado? Solo hemos sido cuidadosos, ¿y qué tenemos para demostrarlo? Ardillas muertas! Esto es blanco y negro, están mal y nosotros bien, esta es nuestra oportunidad de detenerlos con algo radical, tan usado, tan definitivo, que no tengan otra opción más que ceder instantáneamente a nuestras demandas. ¿Como correr desnudos en el siguiente partido de Hazelnut? ¡No! ¿Cómo averiguar cuándo llegará la próxima entrega de pirámide a Smileys? ¿Tomarla y retenerla hasta que rediseñen todos sus frascos? ¡Sí! ¿Eh? ¿Duchas gratis para camioneros? ¡Qué bueno! Robar mantequilla de maní no es tu estilo. ¿Crees que sea una buena idea? ¡No la robamos! Solo la retenemos un tiempo y lo hacemos para detener esa despiadada matanza de mofetas y ardillas. Todos votamos y decidimos que tú debes tener el privilegio de retener la mantequilla de maní. Así es nada un grupo que se hace llamar pasmofeta y ardilla se adjudica la responsabilidad diciendo que el producto pirámide será devuelto cuando la compañía decida hacer frascos seguros para animales Y mientras tanto heisel lutianos de todas partes critican a pasmofeta y ardilla hallamos a tres soy dueño de malteadas esmupendas mubaca Nuestra malteada estrella es pirámide la de mantequilla de maní no sé qué voy a hacer Odio a pasmofeta y ardilla. Solo puedo comer pirámide. Las otras mantequillas de maní me enferman. ¿En dónde voy a conseguir mi proteína? Eh? ¿En qué otro lugar? He trabajado en mante maníponica, la ciencia que hace crecer plantas sin tierra, solo con mantequilla de maní. Las ardillas y mofetas son secundarias. ¡Necesito mi maní! ¿Tú? Uh. ¿Has oído? ¿Oído? ¡Estos pas, mofetas y ardillas, están destruyendo nuestra causa! Oh, esto es precisamente de lo que hablaba. Gente haciendo algo malo porque creen tener la razón. Sí. Oh, no, esto podría retrasarnos años. Todos piensan que los antipiramidales son fanáticos. ¿Cómo hacer que nos apoyen ahora? No lo no sé, tía Jenny. Ahora nunca convenceremos a Pirámide de cambiar su diseño. La muerte de miles de inocentes ardillas podría estar en las manos de pasmofetas y ardillas. Jenny, tengo que irme. ¿A dónde vas? Oh, El eucalipto no funcionó. Um, todos odian a Paz, mofetas y ardillas. ¡Fallamos! ¡Devolvámosla! ¡Jamás! A la gente que no le interesa a los animales merece tener su mantequilla de maní embargada. ¿Y si la devolvemos? Bueno, algunas ardillas seguramente morirán. ¿Qué crees que debemos hacer, Peperán? Estuvo mal tomar la mantequilla de maní, pero si hacemos lo correcto y la devolvemos, algunos animales morirán. Está lo bueno como la hiemkich cuando alguien se ahoga. Y lo malo como cuando Dieter intentó hacer en su habitación un lugar de ahumados. Pero o sea, la mayoría de todo lo que pasa queda en medio. ¡En medio! Ojalá la vida viniera con instrucciones o algo para advertirte. ¡Esperen! Ah, para advertirte y... Espero que funcione. Es una gran idea, pero... Um, ...tal vez necesites eso. Oh. Oh. Oh. ¡Hola! ¡Oh, peperán, ¡Smiley finalmente consiguió jugo de tomate orgánico! ¡Ahora puedo deshacerme de este olor horrendo! ¡No es! Oh. Peperán, no me digas que estás en lo del robo de pirámide sin solicitud. Pepperán, quiero... ...que vayas a la compañía pirámide mañana y que digas lo que has hecho. Y quiero que digas a todos los que estén involucrados que también vayan. Mientras tanto, estás bajo mi custodia, así que no intentes ningún truco. ¡Vamos! Debí haberte escuchado, Jenny. No todo es blanco y negro, excepto las mofetas. El que lo averiguara sola ha valido la pena. Hiciste lo correcto al devolver la mantequilla de maní. Pensé que eso era lo menos malo. ¿Como el perrito gris? ¿Mm? De cualquier modo, estoy orgullosa de ti, Peperán. Y no te preocupes, pirámide no va a enjuiciar a una niña en frente de todo el pueblo. Vamos a dar un ejemplo contigo, niña. Demostrarle a todo el mundo que no puedes robar el producto derivado del maní favorito de la nación y salirte con la... ¡Regresaron tuya? las pirámides con estas etiquetas, JB! ¿Eh? Aplástese después de usarlas. A mi mofeta y Gary Ardilla se lo agradecerán. ¡Oh, qué atrevimiento de esta niña malcriada! ¡Te diré lo que sabes? vamos Obvio, a... Todo mi ser, pero no puedo resistirme a esta mofeta. Esta es la ardilla más linda que he visto anunciando un producto, Cecil. JB, los amigos peludos están tomando a las masas enfadadas. Esto podría ser lo que necesitábamos desde el incidente de las cucarachas. Tienes razón, <risa> les sí. me encanta. Chiquilla, parece que tienes mucha suerte. Entonces, ¿no me procesarán? <risa> Algo así. Autopista adoptada por la Corporación Pirámide. Ayudaste a cambiar las políticas de la compañía y salvaste a muchas mofetas y ardillas. Además, no hay nada más ambientalista que esto. ¿Sabes qué? Tienes razón. Pirámide, todos nuestros envases seguros para animales. Oh.